intensa. A tres de la victoria está granma. A tres del campeonato ganando cuatro carreras por cero. El mártir tiene armado Se estén atresados De gritar por cuarta vez Somos los campeones Adelante Bill. Bueno Jefferson Delgado fallado tres veces hoy Le tira línea De gita al centerfield Consigue pegar su primer hit del juego Aquí en el lower inning Da muestras de vida Matanzas Por supuesto, lo mejor que tiene, el, está calentando Granma. Varadelo y Mojera, tirando pelotas en el bullpen. Viene a Rueda Ruena, que está hoy en tarde perfecta de 3-3. La ventaja de 4 le quita un poco de presión a César García. favor compró rápido, tiene uno. Y Él hizo swing grande, a pesar de la muñeca. Ahí está un zurdo y un derecho, tirando pelotas en el bullpen de los alazanes. La rueda rueda, vio como le empató el liderazgo en conrones hoy, Avilés, en esta postemporada. Los dos tienen cinco. Listo, el derecho. Abre Jefferson por primera. Tirando, le tiene dos. Lo meten en el hoyo. Dos strikes y bolas. El batazo que le dio a César. Él le ha dado dos honrones. Lo tiene en el hoyo. Una y dos. Otra vez un juego con poca ofensiva. Realmente hoy tampoco se ha bateado mucho. En una y dos. Le tiraba Rolling por tercera. Abreu va a buscar uno en segunda. A primera. Double play. Y Granma está a un out del campeonato. Se animan los parciales aquí en el Mártires de Barbados. Todos con los brazos extendidos. Están a un out de la victoria. No perdió tiempo Brown para buscar el doble play. A un out de retener el título. Javier Camero es el hombre que está en el cajón de bateo. El público comienza a corear aquí Granma campeón. Se estremecen los cimientos del mártir de Barbados todo el equipo de pie venía por dentro, primera bola. a punto de hacer lo que no había hecho nadie sexto y séptimo en su estadio dos bolas sin strike digamos que es el sueño ideal Vean ustedes también de pie, merecen todo el reconocimiento, tanto uno como otro. Tres balas. Han peleado hasta el séptimo juego y el trayecto de estos equipos hasta aquí fue muy similar. Recuerden que los dos ganaron 4-1 en cuartos y barrieron en semifinales. En tres bolas llegó el primero. Tres bolas, un estrella y el conteo. En pleno a la expectativa. Casi todos de pie. En 3 y 1. Le tira Rolling por tercera. Se puede acabar el campeonato. La tiene Abreu. Aquí viene el disparo. Primera. Granma. Otra vez. Es el campeón de Cuba. Retienen la corona los alazanes. Ante su estadio. Remontada histórica por primera vez en la historia del béisbol cubano. Un equipo gana sexto y séptimo ante su público. Hoy no se duerme. Para los salazares de Granma, este equipo cada vez que ha llegado a la final, ha ganado cuatro finales, cuatro títulos. Y llevan en brazos a Carlos Martín, que se ha impuesto a un momento difícil en su vida, porque su señora madre ha estado muy delicada de salud y él no ha abandonado a sus salazares ¡Felicidades, Granmenses! Otra vez, son los campeones de Cuba. Bueno, una gran final, soberbia final, donde hay que... No sé si me escuchan con la música, porque yo apenas me escucho. Te decía que soberbia final, hay que aplaudir a los dos equipos. Tanto Matanza como Granma, pues, merecerían esta victoria. Se lo lleva Granma porque es un equipo que cuando aprendió a ganar este tipo de, de juego es realmente el mejor de Cuba parte del público se tira aquí héroes, hay unos cuantos en el juego hay que hablar de Leandro eh, estamos escuchando pues la voz de Camilo que tiene ahí cerca Avilés y para producir la entrevista, las entrevistas acostumbradas un parte de los protagonistas decía merecido para Gran más. saben jugar ellos saben llegar a esta instancia ganando juego a juego sin desesperarse sin tratar de ser los primeros de la clasificación y mucho menos sino llegar y después el que le toque van también los yumurinos encabezados por Ferrera a felicitar y esto es bonito y inmediatamente va para allá y va Ciro el primero en darle la mano y se felicitan los dos Ambos equipos han regalado otra vez un espectáculo precioso. Un séptimo juego que lo merece la pelota cubana. Cuando nos diga Camilo, pues vamos a llevarle para allá porque lo que se puede apreciar además, por supuesto, la Algarabía. Me decía, vean el, el saludo, inmediatamente pues salieron. Aquí hay muchos héroes. No se puede hablar de uno. Creo que cuando se habla de una trayectoria eh, tan larga Durante meses y meses y meses no puede hablar de uno Tiene que hablar de muchos Y por eso es que se habla tanto de esto del equipo que se iba a darle Porque es que son muchos los que han contribuido a que estos alazanes Sean parte de la historia de Cuba Cuatro veces campeones Ya están dentro de los grandes de todos los tiempos Los alazanes Es una generación ganadora ha habido grandes generaciones de peloteros, pero que no han logrado títulos. Esta es una generación que a nivel de Cuba es ganadora. Y bueno, pues Matanza otra vez.